Congreso Mutacional. Van apareciendo limitaciones que te ponen en contacto con información bien profunda. Todos queremos cambiar y todos queremos ser felices. Y cuando una madre quiere atravesar el carril de poder ser una buena madre profesional y exitosa, se encuentra con un camino de creencias limitantes que puede ser bastante arduo. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional SF.com Tenés que escribirte.